hacer una pregunta. ¿Alguna vez has visto tanto una serie de Netflix que te has quedado encantado con el personaje? O tal vez con el cantante de alguna banda, probablemente morado, o BTS. Bueno, es comprensible, ellos son personas reales. ¿Pero qué sucede cuando te enamoras de un personaje de anime? Probablemente conoces a alguna vecina o amigo que afirma tener una waifu o un juzgando. Sin embargo, ¿qué demonios es una waifu? ¿Hasta qué punto podemos enamorarnos de personajes ficticios? ¿Es posible enamorarnos de ellos? Entonces, ¿qué es el amor? En este audiovisual daremos un vistazo general al mundo del amor 2D. ¿Por qué es posible esto? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Y cómo nació eso que hoy desemboca en una inmensa cantidad de productos y mercado de la sexualidad? 2D Primero, un poco de cultura pop. Según fuentes populares, el término waifu surgió gracias al anime Asumanga Dayo. Más concretamente, gracias a esta escena. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? El término se popularizó tanto en foros de anime en Japón, que con el paso de los años se terminó arraigando la cultura popular de occidente. Por otro lado, el término juzbando vendría a representar la contraparte de este término, o sea, el lado masculino. Es una parafilia que se refiere tanto a la atracción física como sexual por personajes de ficción, principalmente aquellos personajes de historietas, literatura pulp, manga, anime y videojuegos. Esta definición nos serviría si quisiéramos hacer un video lleno de tópicos y lleno de información subida ya antes por cientos más, sin embargo mi intención con este video no se dirige hacia esa dirección. Yo quiero aportar algo más a esta comunidad, quiero aportar un poco más de información sobre este tema, absteniéndome de dar mi opinión y solo tomando información de notas periodísticas, artículos científicos y diversos referentes literarios. Cuando hablamos de este tema nos surge la duda, ¿por qué nos sentimos atraídos por personajes de ficción? Si sabemos que no son reales o que la realidad que percibimos es una realidad mediada o idealizada. La respuesta corta es la empatía. La empatía, como la conocemos, se genera en el lóbulo conocido como giro supramarginal derecho. Cuando interactuamos con otras personas, utilizamos una especie de criterio emocional para saber o intentar dilucidar qué es lo que están sintiendo. Leemos su lenguaje corporal, su tono de voz y sus expresiones faciales, e incluso utilizamos nuestra experiencia interna como medidor para medir nuestras interacciones con ellos. Y aquí el inicio de la cuestión, ¿por qué nos sentimos atraídos por personajes ficticios?, si sabemos que no son reales. Bueno, en este caso el decir que no existen no es lo más correcto, pues existen, pero no de la manera tradicional. Luffy, Goku, Mickey Mouse, son personajes que no existen de la manera tradicional, sin embargo están tan arraigados a nuestra cultura que simplemente pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana. Una de las formas más comunes que nos ayuda a empatizar, es el tratar de entrar en detalles acerca de la vida de otra persona. En este panorama, el empatizar con personajes ficticios es muy sencillo, pues generalmente conocemos muchísimos más detalles íntimos de la vida de estos, de lo que podríamos llegar a conocer de una persona. En un nivel neurobiológico, nuestra experiencia cuando consumimos ficción es de hecho muy real. Siendo casi imposible diferenciar entre las realidades que sentimos, y las ficciones que vemos. Entonces, ahora sabemos que psicológicamente estamos facultados para sentir empatía con personajes de ficción. Sin embargo, ¿cuál es la línea entre la ficción y el amor? La palabra amor tiene una gran variedad de significados. Una persona puede decir a mi mamá, a mi hermana, a mi pareja o a mi gato. Y tiene un significado diferente todo el tiempo. Merriam Webster ha separado la definición por afección, cuando nos referimos a cosas impersonales como la música, la comida o los lugares favoritos. Técnicamente, los personajes de ficción son cosas impersonales porque solo son ideas. Pero la afección de las personas por ellos puede llegar a sentirse muy personal. Entonces, ¿también se considera amor impersonal? Si no puede ser recíproco, ¿puede ser algo como el amor real que la gente siente por su familia, amigos y otras personas significantes? Para determinar si el amor por los personajes ficticios puede ser real, nos ayudaría a determinar qué significa amor. Los griegos fueron incluso más lejos que merriam Webster, ellos tenían al menos 7 palabras diferentes para traducir amor, cada una con diferentes aplicaciones, veamos cuál queda mejor. Filautia, el cual es amor propio. Este definitivamente no aplica en un amor entre una persona real y un personaje de ficción, así que queda descartado. Pragma. Es un amor basado en la razón o en factores externos como matrimonios concertados o apariencias públicas. Las personas de carne y hueso no pueden estar en una relación arreglada con personajes de ficción, así que ese término tampoco nos sirve. Ludus. Son relaciones abiertas, es un amor que se podría describir como amigos con derechos. La psicología moderna menciona que Ludus funciona mejor cuando ambas partes son autosuficientes. Los personajes de ficción no conocen este criterio, pues ellos dependen de sus escritores para su existencia. Por lo que en el mundo real, los enamorados por personajes de ficción probablemente no sienten Ludus. Eros Eros es un término griego que alude a la atracción física que impulsa a la gente a hacer el amor, y a veces demostraciones más excéntricas de su pasión. Un ejemplo de Eros es cuando los fans se sienten físicamente atraídos por personajes de películas o series. Muchos descatalogarían a la animación, pues su antropomorfización no es del todo humana. Sin embargo, existen variantes erotizadas de los personajes, animadas de una manera específica que provoque o incite la atracción física, por lo que Eros sí entraría en esta catalogación. Filia Eros es lujuria física, mientras que Filia es más como el deseo de comprensión. Como Aristóteles lo describió, la filosofía se basa en la creencia de que el ser amado es útil, agradable o virtuoso. Esta también podría adecuarse por las personas reales pueden tratar de entender mejor a sus personajes ficticios favoritos, ya sea leyendo más, observando más o aportando sus propias ideas. Es el amor familiar, la gente lo desarrolla a través de la familiaridad, los niños pequeños aprenden a amar a sus familias, no por atracción física, sino porque crecen juntos, entonces podríamos catalogarla como parte de las definiciones que podrían ser utilizadas. Pues no es un misterio que los fans que crecen viendo una serie desarrollen una tendencia de afección familiar hacia ellos. Filia, Eros y Strange son aproximaciones que podemos utilizar, sin embargo, estas no son condiciones alarmantes, al contrario, son comportamientos intrínsecos a nuestra psicología, pues el amor a primera vista también podría ser catalogado como Eros, dado que nos referimos al amor basado en una apariencia visual. En sus inicios, los aficionados de la animación japonesa constituían un grupo social en reciente aparición, el cual era clasificado como una subcultura postmoderna. Viviendo juntos en un mundo de carnavales, simulaciones y sueños, los seguidores del anime, también llamados otakus, eran partícipes de una encarnación de la imaginación sexual 2D también llamada imaginación sexual utaku, Pero, ¿cómo surgió esto? Los aficionados de la animación japonesa fueron parte, en primer momento, del universo indisciplinado que constituían los fans de la ciencia ficción. Estos fueron los blancos ideales para el estigma social del hombre-niño. En otras palabras, eran percibidos por la sociedad como poseedores de una identidad infantil y femenina. Como fruto de estos estigmas, su exclusión del mundo de los hombres dignos y viriles fue inevitable. Uno de los resultados característicos de esta exclusión fue el rechazo que todo individuo varón, percibido como no viril, sufre dentro del mercado matrimonial heterosexual. Los aficionados del anime no constituyeron la excepción a este fenómeno. Vistos por los miembros femeninos del mundo de la vida cotidiana como hombres disminuidos e indignos, los fans de la ciencia ficción fueron marcados como una opción amorosa matrimonial de bajo nivel, poseedores de un capital simbólico que pocas mujeres podría resultarles beneficioso. Esta situación terminó por dar nacimiento a un odio profundo, algunos miembros del universo disciplinado comenzaron a despreciar a la mujer normal dominada que los había repudiado. Entonces, así nació una nueva subcultura posmoderna, la subcultura de los fans de la ciencia ficción, la cual también estaba centrada en la fantasía y el juego. Sin embargo, hacía una representación políticamente incorrecta de la mujer, su eje central y conductor. Esto dio nacimiento a lo que posteriormente se conocería como Mundo Otaku. Si te gustó este pequeño resumen que te realicé y te gustaría darle continuidad a esta historia por tu cuenta, abajo en la descripción tienes un PDF que puedes consultar. En este PDF tienes bastante información sobre este tema, incluso vas a profundizar de manera más adecuada. Eso sí, te hago una pequeña advertencia y te digo que el contenido del mismo es bastante abrupto y no es fácilmente digerible. Vienen cosas que te pueden dejar apabullado y pueden cambiar tu forma de ver las cosas, así que cuidado. Sin embargo... Aquí surge la duda, ¿por qué no te realicé un resumen completo? ¿Por qué te realicé solamente un resumen donde contenía las bases y los conceptos clave? Bueno, recordemos que el objetivo de mi canal no es ser un canal informativo La intención de mi canal es ser meramente divulgativo Es por esta razón que yo te estoy incentivando para que vayas y leas el archivo Dicho esto, me gustaría pasar a la recomendación literaria del video Esta pequeña dinámica donde yo les voy a recomendar un libro que me ayudó durante la realización del mismo en esta ocasión el libro que voy a recomendarles en este video, el cual me ayudó en la realización del mismo, es La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Recuerden que en el siguiente video se vuelve a abrir la pestaña para que vuelvan a dejar su votación y así poder tratar otro tema en el futuro. Por cierto, les recuerdo que el siguiente video será una reseña literaria de alguno de los libros que me dejaron en la caja de comentarios. Sin más por agregar, me despido de ustedes. Yo soy Axelot y me estoy extinguiendo.